Muy buenas noches, bienvenidos a estos penúltimos intocables de la semana, jueves 20 de abril de 2023, una semana rica como todas en la actualidad política, metidos de lleno, parece que casi siempre decimos las mismas cosas, aunque luego evidentemente la actualidad cada día va avanzando y la vertebración de los asuntos no siempre es la misma, ni tiene el mismo enfoque, ni tiene la misma consideración por parte de nuestros analistas y de la opinión pública, digo rica y cargada, en, sobre todo en argumentario y en bronca política habida eh, cuenta de que estamos como he dicho, en pre-campaña y nos quedan muy pocos días ya para la campaña electoral ayer el, el figura, se ahorró el coste de, de un mitin con toda la pasta, como decía mi un buen amigo Luis Herrero, en, en, otra, en otro medio amigo y, y hermano con toda la pasta que eso vale, porque ya dio el mitin en el Congreso y además tuvo una forma de empezar completamente infumable, ¿no? pues, pues parecía casi, me, le faltaba el uniforme me le sobraban 30 centímetros de estatura y me retrotrajo a mí a otros tiempos, la voz menos aflautada quizás, cuando dijo, miren las calles, la gente es feliz y ha vuelto a reír la primavera, no lo dijo así pero lo vino a decir, ¿no? Y, y la gente está feliz y la situación económica, los datos económicos no es que mejoren, es que son los mejores de toda Europa, dicen, ¡vótenme! Les debería dar vergüenza la confusión que tienen también en, en este aspecto entre los dos poderes del Estado, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y entre lo que es la pura función partidaria de los partidos, de la partitocracia, que no democracia, en la que nos encontramos como instrumentos de poder con los que luego pues, conformar una mayoría parlamentaria, una mayoría legislativa con la que en el caso de estos socialcomunistas que padecemos eh, ir, ir fastidiando, ya saben ustedes, al personal que es lo que llevan haciendo con nosotros desde hace cuatro años y medio. Bueno, les pongo al día, lo de hoy. Hoy ha habido pleno del Congreso, esta mañana... Y los socialistas eh, iba a decir que se han tenido que humillar y mendigando la caridad del Partido Popular que por sentido de Estado ya les había dicho que la iba a tener con ellos, hombre, que no les iba a dejar dormir al raso y que no les iba a dejar sin cenar, por lo menos esa noche, pero no por ellos, que no se merecen nada más que desprecio y en algunos casos asco, en este caso, pues por ejemplo, de las víctimas de, de los violadores que están ya en la calle gracias a la ley de Irene Montero y a la ley del Ministerio de Justicia. Y a la ley del de figura, pero por, digo, vuelvo a repetir, interés de Estado y porque bueno, pues hay que evitar un mal eh, mayor que siga siendo el de que se sigan aliviando las penas a agresores sexuales eh, por eh, 200, eh, tengo por ahí el dato, creo que han sido 233 votos a favor, 59 en contra y cuatro abstenciones. Ha salido adelante eh, bueno, chapuza sobre chapuza, los remiendos dos pertinentes para que esta ley que habían parido las chavalas de la tarta, que lo más cercano que han visto a un código penal eh, en su vida, pues no sé si será el manga o alguna cosa de animación o en fin, lo que consuman ellas, ¿no? Me da igual. En Podemos, Esquerra Republicana, en los pildutarras, eh, Compromís y, y demás patulea, los socios, eh, secesionistas y golpistas y antisistema del gobierno, no es que se hayan abstenido, han votado en contra y además eh, le han montado un pollo de corral, cada uno de los portavoces a su manera, o portavozas al gobierno, pues en fin, que se ha echado en manos del fascismo, que ellas siguen representando, ellas porque ya saben que ya son todas ellas, la defensa ultranza de los derechos de ...de las mujeres y líbrete Dios de decir en un medio de comunicación que si la defensa ultranza es que cada vez haya más violadores... ...y más canallas y más miserables de esta laya en la calle, porque entonces lo primero que te llaman es facha y lo segundo que te llevan es al juzgado. Pero en fin, yo creo que es evidente que a la hora que estamos grabando este programa está el sol cenital, con lo cual será de día... ...y por mucho que haya un decreto ley mañana o la semana que viene diciendo que es de noche, si es de día... Este día. ¿Quién ha faltado esta mañana? Pues, hombre, ha habido ausencias significativas. El figura no estaba. ¿Y saben por qué no estaba? Porque a pesar del contoneo, eh, como era lo de Pedro Navajas con el tumbao que tienen los guapos al caminar, que entraba sobre todo al principio, ahora estamos acostumbrado, en la carrera de San Jerónimo, como si entrara en un bar del Paso, eh, en la línea entre México y los Estados Unidos de América, pues eh, luego se acobarda en algunas... Ya, ya le vamos teniendo la ficha prácticamente completada, no se acobarda en los momentos más eh, sensibles o más delicados y le ha parecido a él mejor que lo que tenía. Tenía que hacer, pre-campaña, pobres agricultores, era irse a hacer una foto a Doñana y a insultar o a meterse con quien le ha fastidiado eh, 37 o 38 años de cacicato en Andalucía cual ha sido el líder allí del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla. Tampoco estaba Yolanda Barriosés Amo Díaz, Yolanda Cuchicuchi Díaz, que ha estado en la Asamblea General de la ONU, se ha sentido pues, la chica durante unos minutos, eh, un, un híbrido entre el genocida criminal y asesino Che Guevara y mmm, Nikita Khrushchev, que se quitó el zapato, no sé si llevaba eh, hace, bueno, ahora unas 24 horas, no, no sé si llevaba tacones la doña para haber pegado allí unos taconazos y pretendía explicarles. ...a los dignatarios y a los jefes de Estado de gobierno que anduvieran por allí... ...que era esto de la economía social y la economía sostenible... ...ni siquiera se han reído de ella, ¿saben por qué? Porque no la conocen, pues no sabían ni quién era... ...esta, esta quién es, ¿no? Esta es una de España que, que dicen que la quieren ahora promocionar... ...de presidenta o de vicepresidenta del gobierno... ...bueno, pues allí estaba, y esta ballesta tampoco evidentemente ha podido... ...creo que ha votado telemáticamente esto, creo que sí... ...el figura no sé si se habrá molestado porque no es la primera vez... ...que deja de hacerlo faltando a su obligación como presidente del gobierno... ...hoy... José Félix Tezanos nos ha vuelto a iluminar. Oh, tenemos barómetro del CIS. Este no se lo desvelo. Se quedan ustedes un ratito que se van a divertir, ya verán. Y por lo demás, pues eh, ¿qué más cositas? Ah, tenemos al Rey Emérito que completará hoy, acaba de completar prácticamente sus primeras 24 horas en San Gijo. Nos parece bien que, que lo haga, sobre todo porque podemos tener, bueno, una ya modulada opinión a estas alturas y con lo que ha llovido en décadas del de papel del Rey Emérito y de sus distintos planos, del plano humano, del plano político, porque no deja de ser político y del plano institucional pero a mí me encanta y que venga mucho más que ya lo ha dejado caer a su entorno es decir, él directamente con una serie de periodistas, pocos, pero los hay con los que tiene línea directa, periodistas algunos de ellos muy conocidos de ustedes que, que le va a coger el gusto esto de venir, hombre, que es que España es su patria y que como él es un ciudadano que no tiene ahora mismo ninguna causa penal ni ningún impedimento para ello salvo el que le apetezca físicamente y pueda físicamente o no, pues que mayo o junio va a volver y que volverá con frecuencia. Digo que a mí lo que más me gusta de todo esto es la bilis y la espuma por la boca y el ataque de rabia y de ansia viva que le entra a toda la caverna mugrienta, la cuellos Mediática, cada vez que el rey emérito viene por aquí. Es que era un defraudador, es que era... que es mentira, porque no lo han probado los tribunales. Todo lo que estaba hasta 2014, exento de responsabilidad penal, porque era el jefe del Estado, pues eso está limpio de polvo y paja. ¿Por qué? Pues igual que el presidente del gobierno tiene ciertas prerrogativas y un tipo desdentado con los dientes amarillos de sarro, que lo fue y que ya no lo es, pues también ha tenido todas las prerrogativas que ha, que ha querido, pues, pues él también las tiene en razón de su cargo. Si no gusta, cámbiese la constitución o cámbiese el código, el código penal. Y porque de 2014 en adelante ha regularizado lo que la agencia estatal de la administración tributaria le ha exigido, le ha pedido que regularizara y aquí Paz y después Gloria en Londres ya no tiene nada, ¿por qué no va a poder viajar? Mira, donde le dé la gana, que es inconveniente políticamente porque monta un circo pero pues si el circo lo monta Moncloa, hombre el circo lo monta toda la toda la pedrete mediática y el aparato propagandístico del régimen, que en el fondo le odian y no lo soportan porque, claro, Pedrito, el figura, no puede salir a la calle porque le chillan y le insultan. No voy a ser yo el que diga que con razón o sin ella, pero le ponen de chupa de domine. Y el rey no le falta montar ningún circo, pues al rey sale, pasea por las calles de San Genjo, como si le da por ir mañana a coger un coche, no un falcón, e ir a sus del rey católico a comer allí, o a Aranda a comerse un cochinillo, un corderito bueno, pues le van a aplaudir y le van a vitorear por la calle, aunque solo sea por 40 años de servicios Estados a España. De todo esto y de mucho más hablaremos. Don Frantrejo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oye, que me alegra a mí que, que cada vez anochezca más tarde y que tengamos ahí un tiempo primaveral. La verdad es que sí, aunque. Por otra parte, sería necesario que lloviese un poquito, ¿no? Hombre, hablaremos, sí. hablaremos de ello. Poquito, fran, poquito, Luis Magán, no, tiene, tiene que llover. Porque lluvia es la vida. Tiene ¿eh? que llover mucho. y tú tienes edad de aquella canción, como era, tiene que llover, eh, tiene, tiene que llover, el... tiene que llover, a can... que Fran y yo somos más jóvenes. Sí, no mucho cántaros. más, eh, no mucho más. Bueno, bueno, ¿eh? sí. Luis. Tiene, que, tiene que llover. Luis Magán, gracias. Julián Cárdenas, buenas noches y muchas gracias. A ti, único. Un placer el, el, tenerte, el tenerte aquí muy rápidamente. Nos pueden sintonizar a través de la TDT en nuestro canal de YouTube en dos direcciones de internet, eh, www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. El distrito tiene también un canal de Telegram y está en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Eh, hay un eh, WhatsApp al que pueden enviar sus mensajes, quiero información, como texto 669728673. Y alguien pues eh, al otro lado les mantendrá al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Distintas aplicaciones, un montón de de ellas, eh, busquen la que corresponda a su eh, tableta o a su teléfono móvil o a su eh, dispositivo electrónico, ya sea Android, ya sea eh, Apple, ya sea pues cualquiera de ellos, todas son compatibles con, con todos ellos para sintonizarlos con más facilidad o si nos ven desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Y les recuerdo también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud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 Bueno, le voy a dar la primera palabra ya al primer turno a nuestros invitados, luego iré salpicando algunos de los testimonios, en este caso en este primer bloque, de la sesión parlamentaria de esta mañana. Bueno, pues Fran, al final, ¿tú te acuerdas que no hace tantas semanas, ni siquiera meses, discutíamos si lo bueno era que el Partido Popular apoyara las reformas que cinco meses después, en aquel, en aquel entonces, eh, que habían eh, ya unas cuantas decenas de violadores en la calle y había varios cientos de, de agresores sexuales también con su pena alimentados? había dado merced a los recursos que habían sido posibles gracias a, a esta modificación del, del Código Penal, discutíamos si era bueno que el Partido Popular apoyara por un sentido de Estado, por una cuestión de Estado, esas reformas que con un afán electoralista, porque al Partido Socialista Obrero Español se la rascan, le dan igual, se ríe de las víctimas, bueno, se rieron pim, pam y la otra, pues no se va a reír el Partido Socialista de gravísimos delitos o de, bueno, pues lo que supone para todas las mujeres que han pasado por ese amargo trago, un trauma para para toda la vida, pero por razones electorales habían elaborado ya una serie de modificaciones y decíamos el Partido Popular debe por sentido del Estado y no solamente por ello, sino porque así humilla al Partido Popular al Partido Socialista. Como hemos visto esta mañana, debe apoyarle o debe abstenerse, o debe votar que no. Hoy pues se ha consumado. ¿Tú crees que le ha salido bien la jugada Feijóo?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 a la política, es que esa es la única política de vivienda que le interesa y la única vivienda que le interesa claro, al figura. La Mordor, como dice nuestro amigo Fanego, el Palacio de la Moncloa. Claro. A la política se viene efectivamente, como señala Fran Trejo, con un poco de humildad. Porque estos tíos son chulos y él el primero, el, el más que nadie, para pedir perdón. Escuchamos y te doy la palabra Luis. Vamos a escuchar, si les parece, esa declaración de Alberto Núñez Feijo a la que se refería hace unos minutos Fran Trejo. Creo que la tenéis por ahí. Solo ahora... Que se han convocado elecciones, el Gobierno se ha sumado a la reforma de la ley del solo sí es sí que el Partido Popular ha presentado en la Cámara desde el año pasado, desde diciembre del pasado año. ¿Sabéis por qué? Porque le preocupa el daño electoral que están sufriendo en todos los lugares de España. Y ahora el PP ha vuelto a demostrar su responsabilidad. Somos un partido de Estado. Y estamos aprobando la reforma de la ley del sí a la que el Gobierno no le ha quedado más remedio que sumar a la propuesta del Partido Popular. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de los Diputados? En el Congreso de los Diputados lo que está ocurriendo es que hay ministras que han votado con la propuesta del Partido Popular... Y hay ministras que han votado en contra de la propuesta del Partido Popular. Y lo más grave, hay vicepresidentas que han votado el sí a la reforma de la ley y hay otras que han votado no a la reforma de la ley. Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su gobierno y venirse aquí a intentar cambiar de conversación ante la ruptura...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 Claro, el de Bello, el del de ministro. Si de es que eh, las condenas por delitos sexuales siempre han estado basadas en el consentimiento. Si no, nunca hubiese habido una condena. Sí, pero digo, la, la, la, la, la, la votación que se ha producido esta mañana vuelve, en cierta manera, intenta volver un poco a la sensatez. A la sensatez de una ley que no olvidemos, no es de la señora Montera, o que es de la ministra de Igualdad, la que la que es de todo el Consejo de Ministros. Es firmada por todos los 20... ¿Cuántos son? 23, con Sánchez. 23, 23. 23. 22 ministros Sánchez, 23. 23 ministros que aprobaron la ley en Consejo de Ministros. Y ellos son los culpables, tan culpables como la señora Montero. Bueno, así es. Ha sido una fiesta eh, esta semana que llevamos y, y el final de la semana pasada, porque lo que hasta ahora, eh, bueno, pues eh, a pesar del, de la catástrofe y de la alarma social que ha generado, pero se jactaban en seguir defendiendo como una buena ley, como, su, como una ley extraordinaria, la ley Montero, Montero, Montero, Montero, ¿qué, qué, qué tendrá la política que te ha perdón, que te hace tan vanidoso, que, que todos quieren pasar todos los ministros a la historia con la ley y unir su apellido a la ley. Y cuando sale el otro día Montero, que pusimos el, el corte en un pasillo, diciendo que no, que era la ley del Ministerio de Justicia al PSOE, que ellas pasaban por allí, que era una ley en la que no tenían... Y bueno, y ya ayer cuando oigo a, a la tal Vicky Rossell, que tiene categoría, creo, de directora general o de secretaria de Estado. Creo que de secretaria de Estado. Cuidado con esto, creo. Pero bueno, da igual en cualquier... Sí, sí. Secretaria de Estado. Y es de delegada del gobierno de, para el plan de la violencia de género, como diablos lo llamen, ¿no? Que estaban manifestándose a las puertas del Ministerio de Justicia. Ella. Te lo juro, sí, sí, ella sí, sí, sí. y más gente. Sí, sí, sí, sí. Y más gente. Que y más, era de película de miedo. Sí, sí. Y Bayer, la menda, la menda, la menda paisana, la tal Vicky rossell esta que esta sí que tiene pecado, lo digo siempre, porque esta es jueza o magistrada, o sea, esta sí si sabe. Está además de que si quiere bolsa señora y comer tartas, está ha estudiado y ha hecho más cosas en la vida. Y le dice a Julia Otero, que, que esto es la primera vez que lo dicen, tú fíjate si serán cínicos, cínicos y miserables, políticos, pero miserables, que le dice que el anterior ministro, por supuesto, ellas pasaban por allí, que era el señor Campo, ni siquiera la pobre Pilar Job, que se está comiendo el marrón y tal, que se está comiendo la mierda con perdón, que habían hecho algo que yo desconocía, se lo tengo que preguntar a Garcés, mira, un día, oye, estas cosas se hacen, igual sí, ¿no? Una especie como, pues como haces un modelo matemático en otras cosas, ¿no? Es decir, se hacen simulaciones y entonces salía que, bueno, pues con este articulado, puliendo este artículo de esta forma, de esta otra y tal, le salía una simulación de que podría llegar a ver si sí, un 2% de recursos y además en los casos de condenas más leves. Eh, le, hacían, le hacían el cálculo y al final resulta aquí han sido entre un 30 y un 35. Que, han, que, que ya es un escándalo, porque esta Irene Montero, ya no Vicky Rosell es la que pasó a decir de que no va a haber ni un solo caso. ¿Se acordáis? Es que claro, aquí en dos meses se nos olvidan las cosas. Ni un solo caso, porque los jueces tienen... porque si no son jueces fachas y tal. Luego dijeron que, bueno, que algún caso... ayer Vicky Rosell tuvo... A más, a más, es que la entrevista ayer con Julio Otero en su programa del régimen dio para mucho. Volvió a descalificar a los jueces, no los llamó a sus compañeros. No sé esta mujer con qué cara volverá a la carrera cuando le toque volver algún día si es que vuelve, ¿no? Ya no son jueces fachas, pero acusó al CGPJ de estar manipulando las cifras, de no estar diciendo la verdad con las cifras. Esto es de hace 24 horas. En el es, ¿Por arriba o por abajo? Pues claro, yo no, creo que no, es inflándolas, claro, Sí, no, si ya, si, si ya, ya, pero que yo creo que es al revés. Es al revés, porque además hay cuatro, don William, y le doy la palabra, hay cuatro audiencias provinciales que todavía no han actualizado sus datos. Y no me obligan a decir cuáles son, que ya lo saben ustedes. Unas que están, si miras la península arriba, y más bien del, del lado derecho, los de siempre, también distintos en cuanto a eso, don William Cárdenas. Mira, yo creo que este es el epílogo, el epílogo de un desastre legislativo, ¿no? <ríe>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 dimitiéndose y marchándose. ¿Cuál es el verdadero problema de eso? Que le salta al gobierno por encima. Porque Podemos no es solo Podemos y sus veintitantos diputados. Podemos es... Esquerra, bueno, no, 35, eh, 30, bueno, se si a Compromís y a todos, vale, tre, en total 35. 35, pero es que Podemos también tiene a ARC de Cataluña, tiene claro. a Bien por Sí, tiene, sí a, no, tiene a los terroristas, claro, tiene al no, PNV... No, es decir, no, luego, no, sin, no, sin, sin esa es un... amalgama de partidos, Sánchez está literalmente muerto, liquidado, es decir, hablan, políticamente hablando, que claro. igual nos interpretan mal. Y por eso, y por eso luego y aquí viene la, lo que adelanta el señor Feijono, eh, con mucho acierto. Dice bueno y este señor se va, se va Doñana. En términos taurinos, eso se, se conoce como una espantá. Una espantá. Las que daba el gallo. Sí, claro. Bueno, la las Curro Romero, no vayamos sé tan lejos. Y Curro Romero. Pe, pe, pe, un minuto pe, si sí, quieres, si sí, sí, me voy a publicidad. No, simplemente decirte, William, que la ministra, bueno, y a ti también, Fran, que la ministra, perdonaros, que la ministra de la ministra de igualdad no piensa que esta es una ley mala, que piensa que es un error eh, haberla, haberla haber, llegar a esta votación. Ellos está ella está convencida, está totalmente convencida que es una buena ley. Y ante eso, no, no puedes decirle nada, es decir, sí. es que es la insensatez más absoluta. Claro, estiradme y si es necesario le restamos un minuto, un minuto y medio al bloque siguiente, porque ya que ha hecho más gran referencia, tenemos a Irene Montero. Vamos a escuchar siquiera un, min, un minuto de Irene Montero. Eh, nos estomagamos un poco porque venía a decir, venía a decir no, ha dicho la paisana esta. Eh, me... Calificativos, Por Dios, es que me cuesta mucho arrancármelos de la boca con este tipo de gente que hoy era un día triste para el feminismo. Irene Montero. Señorías, les pido silencio, por favor. Señorías, buenos días. Hoy es... Eh, un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas, para todas las feministas de esta Cámara y fuera de, de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro y la reacción a esta ley. Ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, a sectores del Poder Político y también del Poder Mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice. Hasta ahí porque teníamos la intervención completa, pero estaba yo buscando un punto donde cortarla para que no se les haga eh, larga y penosamente vomitiva la intervención de la ministra. Muy rápido y ahora sí que nos vamos a policía. Es decir, lo importante no es que haya ciento y pico violadores en la calle. Lo importante para esta, para esta niña no es que haya una alarma social de tres pares de narices y un tiberio organizado de mil pares de narices. Lo importante no es que haya víctimas que con su agresor que ha vuelto al pueblo... Mala sombra ha vuelto a la ciudad y las ha amenazado, había una en Zamora que estaba aterrada y tuvo que ir y en más puntos de España. Lo importante no es eso, lo importante es que si se cierran las piernas más o menos o el consentimiento. Eh, eh, a mí si esto me dicen, que iba a ocurrir en España, estas y otras cosas, hace 20 años, vomito. No, yo yo me, hubiera, me hubiera casi ido, ¿no? pero claro, es que esta señora quiere cambiar la historia de España, pero no solamente de España, sino de la humanidad. Esta señora no tiene ni pajolera idea del derecho romano, por ejemplo. Y, y, y todo es toda la probatoria está basada en el consentimiento. Cuando hablamos de delitos sexuales, si no, no tendríamos bueno, claro. a, a ningún delincuente. ¿Y de si te roban un coche, si me claro. robas el coche, lo normal es que me parezca sí, sí, a mi madre. Claro, si no, no tendríamos a los delincuentes en la, en, la, en la cárcel. Vamos a ver, pero cuando una señora va y denuncia que la han violado, ¿Por qué lo denuncia? Pues porque no lo ha consentido. No si es que son retrógrados. Claro. Es que son retrógrados. Bueno, no, perdón. Más que retrógrados. Sí. Má, más sí, más sí. que retrógrados, lo, lo, lo que son William. son muy limitados. Es decir, ellos están. Llevan, bueno, llevan, Evidentemente, eso lo llevan en sus genes. No. Pero ellos llevan gobernando, desafortunadamente, este país durante casi ya cuatro años desde la estética de la Asamblea de Universidad. Total. Es decir, en donde cabe todo. Total. En donde el que grita más y dice más tonterías es el que más llama la atención. Pero eso en el Consejo de Ministros. Es terrible, porque el que lo padecemos, los que lo padecemos, somos todos los ciudadanos españoles. William, un segundo y publicidad. A mí hay algo que me sorprende y me llama la atención. Esta señora, lo menos, si no vas a renunciar, por lo menos pide perdón. Pídele perdón a la sociedad, a la sociedad y sobre todo a las mujeres, que ha hecho algo que las ha colocado en una situación de mayor riesgo. O sea, absurdo total. Absurdo, absurdo y, y patético. Un instante de publicidad, regresamos y le prestamos al figura la atención que su sanchidad merece. Porque esta mañana no ha tenido, como les he dicho, cuajo. No ha tenido ¿eh? para ir al Congreso, porque le daba vergüenza. Ha hecho algo casi peor todavía, que es ir a hacerse una foto a Doñana. Para meterse con Juanma Moreno Bonilla. Pero tampoco ha tenido... ¿eh? para ir a los cinco o seis municipios, nunca sé si son cinco o seis, de afectados, de gente que están ya con el agua, al cuello no, ojalá ya les gustaría, que tienen que tirar sus fresas, que están arruinados, y encima, y encima, quienes le están ofreciendo soluciones, que son los señores del Partido Popular, no hacen más, y los que gobiernan la Junta de Andalucía, que recibir insultos y amenazas por parte del gobierno de España. Un instante y volvemos.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 Continuamos en los intocables y les hago una recomendación antes de abordar el segundo asunto del día. Hemos vivido y lamentablemente no se nos han olvidado pues unos días en los que eh, nos hemos visto obligados a permanecer en nuestro domicilio, en contra de nuestra voluntad, claro, y asumir tareas pues que nos han podido llegar a estresar o afectar a nuestro sueño, el teletrabajo, la atención a los niños, a familiares, etc. Estrés y problemas de sueño, como les digo, que pues hacen que hoy eh, traigamos a, a su atención y les ofrezcamos un producto que se llama Cal Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el L-triptófano y la L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora también el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. También pueden llamar al 91 446 0000. Bueno, pues vamos con el segundo argumento informativo que nos ha parecido el más destacado también de este día y es que el presidente del gobierno que huía como una rata política, eh, por supuesto, hay ratas políticas también, eh, huía eh, como, como, como ponía pies en polvorosa, salía de naja, se daba el bote, como decíamos cuando éramos pequeñitos en el cole y se iba a Doñana. Fíjense que lo dijo el otro día Juanma Moreno, lo dijo y además lo dijo público, no dijo ya verán cuánto tarda aquí el figura, ya verán cuánto tarda Sánchez en venir a hacerse la foto, pero lo dijo, y tan es así que se cumplió. Hoy ha sido el día en el que Pedro Sánchez se ha hecho carne, pero no crea que ha ido ahí a dar la cara. Porque eso, pues dices, bueno, mira, no ha estado en el Congreso, no ha votado, no sé si habrá votado todo, telemáticamente y tal, la, la reforma de la ley del CSI, no, porque matemáticamente no le hacía falta. Porque con los 80 y largos, casi 90 diputados del Grupo Popular, pues creo que han sido eh, 200, 233 ¿no? en total. Pues pues bah, tenía mayoría de sobra porque solamente ha habido 59 votos. En contra. Eh, dices, bueno, tendría justificación si es que fuera a dar la cara ante los agricultores de Moguer y toda esa zona, cinco o seis municipios que están, pues eso, ni pueden regar porque no hay agua, hay una sequía brutal, y les, ni si fuera por el Partido Socialista, les asfixiarían, les terminarían de ahogar como pollos que decimos en Zamora, por supuesto, toda su producción de fresas, que es de lo que viven, pues a donde yo les diga, al contenedor. Pero esto a estos les importa una, ¿eh? porque eso sí, se hinchan, se llenan la boca de repetir que son el gobierno de la gente. Coño, pues si eres el gobierno de la gente, Pedrito, figura, ten lo que hay que tener, hombre. Se ten un poco de hombría y por supuesto de dignidad política y date un paseo por alguno de los pueblos, vete por Moguer o vete por tal y da la cara y explícales a los agricultores por qué no dejas de insultar y de amenazar con si van a pagar ellos las multas de Europa, las presuntas multas de Europa, cuando lleguen, si es que llegan, que a lo mejor no llegan. Estos... Claro, están, están ya flojos de remos y ya eh, tienen las uñas muy cepilladas porque ya simplemente amenazan con lo que puede llegar, cuidado que voy, y luego nunca van, nunca llegan. Ni llegan las multas, ni llega, ni llega el juez de turno, ni nunca llega nada. ¿no? Ya, ya, ya, os vamos, ya os vamos conociendo y para lo que os queda, pues pocas ganas tenemos de, de conoceros más. Ha ido simplemente allí a insultar un poquito más al Partido Popular y a hacerse la foto, que para eso estamos en precampaña que a estos eh, la sequía, como tantas y tantas cosas, solamente les preocupa cuando hay que pedirle a la gente, cuando hay que volver a engañar, a manipular, a mentir y a, y a decirle a la gente que vas a, a cumplir todos sus sueños cuando lo único que vas es a pillar poltrona cuatro años más y a seguir machacándoles y destrozándoles. Les dejo con, lo cortamos, no te preocupes, hay nada sobre la marcha, un minuto y medio del figura Sánchez Castejón en el Parque Natural de Doñana, que no donde tenía que estar con los agricultores. El ser conscientes de que el negacionismo ni tampoco la soberbia ni hacer caso omiso a lo que dice la ciencia o también en este caso la Comisión Europea hoy de nuevo va a salvar Doñana. Lo que va a salvar Doñana es un compromiso público con su restauración y con su recuperación, es hacer caso a las advertencias de la ciencia y desde luego lo que tiene que hacer una administración es cumplir con la ley cumplir con las sentencias, en este caso, de los tribunales europeos y las advertencias de la Comisión Europea. Desde luego, lo que no es aceptable es que esta, este intento de atropello del Partido Popular con Vox en la Asamblea de Andalucía vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos españoles por haber contravenido las sentencias europeas pero sobre todo y ante todo lo más importante, además de ese coste económico, el coste inasumible en términos medioambientales y en términos de biodiversidad que esa medida puede tener en, insisto, uno de los principales patrimonios de la humanidad, como es el Parque Nacional de Doñana. Vale, eh, te doy la palabra, Fran, dice el coste eh, medioambiental, o sea que a ti, la suda, el coste de que haya familias que se arruinen y que dejen de comer y que dejen de poder dar eh, a sus hijos de comer porque tengan que tirar toda la fresa a ti te importa el planeta, claro a las familias, a la cosa real de comer, Esta, esto que normalmente la gente tiene costumbre de hacer por lo menos un par de veces al día si se puede a ti eso te la rasca. Segunda cosa, ¿de qué multas hablas? ¿Por qué te dedicas a insultar a los únicos que están intentando poner solución a un sitio, voy a la tercera fíjense, es que miente más que habla no le dice la verdad ni, ni al médico como si, como si en Andalucía no hubieran gobernado Fran estos tíos durante casi 40 años como si el PSOE no hubiera tenido políticos en ...en Andalucía solo sexadores de pollos... ...y solamente hubieran estado los fascistas... ...de la, de la derecha, pero de qué va... Pero ¿de qué va, hombre? Y, si, y además, si tuviera la conciencia tan tranquila, eh, dice, por cierto, Iván Falcon, y luego habla del planeta, sí, del medio ambiente, el planeta, el medio ambiente, y no sé qué gilipolleces, pero si, si, si, si tuviera... y Sí, el cambio climático y la venta y trinca. Si tuviera lo que hay que tener y estuviera tan preocupado, vuelvo a insistir por cuarta o quinta vez ya en los últimos 15 minutos que lo llevo diciendo, si hubiera dado una vuelta luego, que los tiene a 30 kilómetros, y hubiera hablado con los agricultores, eso es lo que haría un presidente digno de tal nombre, no un tipo que lo único que está preocupado es por su facha por su fa no le estoy llamando facha, por su facha digo, ¿eh? por lo bien que le quedan, le quedan sí, los trajes y por poco más Podría llamarle facha, se lo ha llamado la, la vicepresidenta hace unos días le, se ha llamado machistas y, y machista. fachas a de izquierda, ¿no? Ahora luego les, les contamos el fin que se van a divertir <risa> pero bueno, eh, Sí, pero divertido es lo, lo que hace este hombre, ¿no? yo creo que lleva cinco años gobernándonos cuatro y medio, o cuatro sí. y medio. Vale. yo creo que tenía, el gobierno de Sánchez había aprobado, había tenía sobre la mesa once proyectos para, para que el humedal de Doñana no se viniera abajo y no tuviéramos que estar como estamos en estos momentos y no ha sacado adelante ninguno hay uno de los, de los proyectos o oh, Hay una de las cuestiones que está en la zona, que está en, Huelga, en Huelva, concretamente, y que es la balsa de Antalcoya. ¿Recordáis cuando se desbordaron las minas de Río y hubo que hacer una balsa para evitar que los residuos llegaran a Doñana? Muy bien, pues ya se pueden acometer las obras. Pues hay una partida aprobada en el gobierno que no se ha ejecutado desde hace siete u ocho años. ¿Eh? Hay una partida ejecutada en el gobierno, hay aprobada, que no se ha ejecutado en los últimos años. ¿no? Eso es importante decírselo. ¿no? Pero el, el, es que no venga a engañarnos, Este hombre se convierte en el adaliz del cambio climático y, y demás. Y resulta que es el gobierno que más daño le está haciendo al medio ambiente español. Es el gobierno que en el último año, en el último año ha volado 108 ¿Eh? 108 entrepresas, entre represas y retenciones en los ríos españoles. 108 embalses y que dentro de seis meses tiene que volar otro en Extremadura en Valdecaballero. Este no se le cae la cara de vergüenza, no se le cae la cara de vergüenza de ir a Doñana a hacerse una foto donde resulta que él mismo se había comprometido a solucionar el problema de los agricultores ¿eh? y hoy está criticando a un gobierno que lo que está haciendo es trabajar por para ...la comunidad autónoma... ...en la cual está... ...por para quienes les han votado... ...y para quien no les han votado... ...eso es lo que no tiene este hombre... ...porque claro, es que al final... es que al final... ...al mentiroso se le pilla antes... ...se le pilla antes al mentiroso con cojo... ...hace dos días... La vivienda. Ayer estuvo en el Congreso, iba a hablar de Marruecos, más vivienda. Se fue a Leganés a hacer una foto con cuatro amigos de partido diciendo que eran jóvenes de la vivienda. Hoy como tenía el sí que sí, dice, ¿cómo me hago yo la foto? Porque no quiero hacerlo con mi propia ley del sí que sí de violadores. Ah, pues mira, me voy a Doñana, le meto el dedo en el ojo a... A, a Moreno. Moreno Bonilla y me hago una foto estupenda diciendo que soy el adalid del cambio climático. Pero no le digo a nadie que he derribado 108 embalses en España los últimos años. ¿Saben la cantidad de agua que es eso? Es verdad que el agua no caerá, pero la que tengamos no la tiremos. No la tiremos, porque entonces tendremos ese tipo de problemas. Y vamos a ver, y, y que no se nos olvide una de las cuestiones más importantes eh, a la hora de hablar de campo. Es decir, que las tierras que realmente... ...dan resultados, dan frutos... ...y dan producciones a las tierras de regadío... ...que un regadío bien estructurado y bien cuidado... ...es lo que levanta a una comunidad... ...es lo que levanta a una determinada zona geográfica... ¿Eh? ...entonces este que quiere, tener más pobres... ...claro, si es que eso es la base del comunismo... ...y la base del socialismo, es decir... ...no, yo quiero una balsa importante de pobres... ...porque les estoy prometiendo, les estoy prometiendo... ...no les doy nada y estoy consiguiendo sus votos... ...porque si les diera algo se me convierten... ...en clase media se me convierten en pudientes y me quitan el voto. Así que cuanto más pobres tenga y más pobreza genere, mejor. Eso es lo que realmente quiere Sánchez para, para Andalucía y para la gente que vive en Doñana. Cinco pueblos, cinco pueblos que van a tener un plan de regadíos, que un plan de regadío en una zona de secano es vida, es generación de, de dinero, de recurso, ¿eh? es generación, es... Eh, Evitar la despoblación que están, eh, que están sufriendo los núcleos urbanos eh, españoles más pequeños, los pueblos. Y, y este tipo de proyectos son los que hay que aplaudir. Este tipo de proyectos son los que hay que aplaudir. Lo que no se puede aquí es venir predicando, venir predicando, predicando, predicando. Y en el último momento yo soy el más bueno cuando yo iba a cometer 11 actuaciones sobre el tema de Doñana para evitar que tuviésemos sequía o que el humedal se secase. Y resulta que no he hecho ninguna, excepto sí, una. ¿Eh? Ir el día... De el día que se vota la modificación de la ley del sí y sí aprobada por mí, hacerme una foto a Doñana. Esa es la mejor acción que ha hecho este hombre. Don, don Luis Magán, bueno, sí, la verdad es que es Fran, insultante. Sí, pero Fran, no olvidemos que estamos en precampaña, campaña estamos en precampaña campaña electoral claro, y bueno. aquí vale todo. Nos quedan escasamente 38 días, ¿no? 38... Cinco semanas. 38 días sí. para las elecciones. Del 20, al 20, del 20 de abril al 28 de mayo. Exactamente. Es decir, ustedes 38, la cinco marzo, 38, 38 días, 5 semanas. Exactamente. 36, Entonces, 36, todo 37. vale. Eh, sobre esas 700 hectáreas de, de agricultores que supuestamente eh, sacan su agua de pozos ilegales, viene eh, gestionándose, viene, viene creándose el problema desde hace muchísimo tiempo. No olvidemos, sí. como bien ha dicho Fran, eh, que el, el más grave. ...incidente, desastre ecológico... ...que hemos vivido, probablemente en la península... ...pero evidentemente en Andalucía... ...ha sido a ...y Andalacoyar lo estaba gestionando... ...si no recuerdo mal, un gobierno... Eh, eh, de, ...con mayoría absoluta en Andalucía... ...que era el Partido Socialista... ...estamos en, en, en, en pre-campaña y todo vale... ...las mentiras, las falsedades... ...y sobre todo la sobreactuación... ...el Partido Socialista y su presidente... ...están sobreactuando para focalizar... ...en el tema, en un tema tan delicado... ...como es algo que nos interesa... Todo. Yo estoy absolutamente convencido de que un partido con vocación de permanecer en el gobierno, que ya lleva una legislatura y el comienzo de otro, como es el Partido Popular y como es su líder, Juan Moreno, en Andalucía, no se le pasa por la cabeza, por muy tonto que fuese, por muy, eh, eh, esto, por muy ministro de Igualdad que fuese, eh, eh, eh, hacer algo que pudiera, eh, que pudiera destruir una, un icono eh, universal como es el Coto de Doñana. El Coto de Doñana. Debemos recordar que era donde veraneaba el señor Felipe González, donde veranea en algunas ocasiones el señor Sánchez y donde miles de ciudadanos andaluces, nacionales y extranjeros pasan, no en el coto, sino en los límites del coto, en las Cañas, en Moguel, en toda esa zona, eh, pasan eh, sus vacaciones y tenemos uno de los.. Eh, otro de los de las referencias más emblemáticas de este país, que es el Rocío. monte. Exactamente el monte del Rocío. Entonces, yo a mí me da la sensación de que esta sobreactuación se, se debe a intentar cautivar, eh, seguir eh, eh manteniendo cautivos la, a los votos de los que se creen los que con, si se consideran fundamentalmente ecologistas y preservadores las capas más jóvenes probablemente de, la, de, la, de, los, de los votantes de, de, de nuestro planeta pero vuelvo a repetir que estoy absolutamente convencido que el director general, o sea el consejero de medio ambiente y el consejero de eh, de, eh, de, de, de, de agricultura del gobierno de la junta de Andalucía no para nada se le ocurrirá pensar en algo que pueda ir en contra de los intereses generales. Van a, van a intentar solucionar un problema, un problema que debía haber solucionado el anterior gobierno y fundamentalmente un problema que lo gestiona el Ámbito que no está en manos del poder, sino que es, está en manos de la. De la, de la, de la eh, ¿Cómo se llama? La Cuenca Minera. De la. Eh, de los, de los, la Confederación Hidrográfica. De con la, la Confederación Hidrográfica, exactamente, la Confederación Hidrográfica. Fíjate, entonces son 700 no sea, familias, ¿eh? Sí. 700 familias, que a una media de cuatro personas estamos hablando de casi 3.000 personas, más el sí. trabajo que generen, ¿eh? Sí, pero que vuelvo a repetir. Que Nada, que ese es una dinero, lo que necesitarían para comer esas familias, se lo fumiga este en siete horas o ocho de vuelo de vuelo. Al Falcón. pero que en definitiva, yo lo que Considero que de verdad eh, no, el, el Partido Popular no se va a tirar un tiro en unos momentos, que está el gobierno eh, a la cabeza o sea, y en, eh, en su representación máxima, el señor, el señor Sánchez, sobreactuando porque estamos en plena precampaña. Don William Cárdenas. Yo creo que la, la gran paradoja y contradicción de esto es venir a hablar de defensa del medio ambiente. Eh, cuando, cuando tú has traicionado a los hombres del campo, si el medio ambiente tiene sentido, tiene sentido y su defensa tiene sentido, lo tiene en función del hombre, del hombre y del aprovechamiento que haga el hombre del uso de la tierra. Bueno, ahí están los ganaderos y los, y los agricultores. El 14 de mayo vendrán con una manifestación, gran manifestación a Madrid, que eh, promueve... Eh, alma rural y sos rural a, a expresar su desacuerdo y, y, y su disconformidad con la manera como han sido tratados por este gobierno recordemos desde el ministro el ministro de consumo Garzón que se fue a, a, a darle una, una de, unas declaraciones a, un, a, a la prensa extranjera diciendo que la carne que producían los, los ganaderos españoles era de mala calidad, o sea partiendo de de, de, de, de, de esos puntos ¿no? todo ha sido un despropósito contra los ganaderos, los Ana abandonados, los han maltratado y bueno ahí tenemos el resultado. Él va a estar seguramente volviendo volviendo de su visita con, con... Biden, eh, Biden, Biden. ¿no? Pero una, se va a encontrar minutos, con ¿no? los Ahí, ganaderos claro. en la calle, con los agricultores en la calle, con los tractores en la calle, con los caballos en la calle, eh, justamente el, el 14M que creo que alguien cumple años, el 14M. Es un servidor de ustedes, sí. Cumple 43. Así que, así que todo esto es una película, la película del cambio climático que se ha convertido en, en un ariete de, de, de, del discurso, de un discurso vacío. Un discurso que no conduce a ninguna parte. ¿no? Oye, a, a mí, Ah, perdona, Fran, un minuto y cambiamos Ahora que dices el, de, el discurso del cambio climático, que no va a parte alguna. Recuerdo esto de estas semanas atrás, cuando hubo los graves incendios que, que ocurrieron en Castellón, que se acercó el presidente del gobierno, había, había venido de uno de sus, de sus vueltecitas por ahí en Falcon, y dijo: Bueno, claro, porque. Estos incendios se deben al cambio climático, es decir, no se justicia ni entre ellos. Unos minutos antes, la propia delegada del gobierno había dicho que el incendio se debía a causas a causa eh, que lo habían Humanos. generado, sí, a causas humanas, que lo habían generado probablemente algunos pirómanos. Lo mismo dijo con los incendios de hace dos semanas de Asturias. ¿eh? Y habían detenido a seis personas que podrían estar vinculadas con esos incendios. ¿no? Pues sí, claro, si esa es la crisis climática y lo que me van a hacer es llenar Asturias de molinillos. Podemos sacar unas conclusiones muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas, sin acusar a nadie. ¿Eh? Podemos sacar unas conclusiones rapidísimas. De, perdón, con el tema del problema de, de, del Cotodoñana tenemos, eh, eh, tenemos encubiertamente el, el gran problema que estamos padeciendo y que probablemente se prolonga durante el tiempo y que ha venido prolongándose a lo largo de la historia de este país, que es el tema de la sequía, de la falta de, de, de agua que hay. Que yo creo que tendríamos que decir, en vez de perder tanto tiempo, como bien sugería William, eh, de las semanas que hemos estado pendientes de una ley, absolutamente inapropiada, absolutamente demencial, eh, con eh, el, todo el, eh, el engranado, el engranado de, de funcionarios y políticos que han estado dedicados a eso, podríamos estar dedicados a problemas que son absolutamente existenciales. Es decir, el problema de la, de la sequía va mucho más allá del que no podamos rellenar las piscinas, sino todo lo contrario, es decir, que podamos eh, comer, eh, que puedan estar, que se puedan quedar los jóvenes, las no jóvenes generaciones en los campos o en las ciudades o en, los, o en el interior de España, que podamos... Eh, vivir ¿verdad? de nuestra pro, de, de algo que es nuestro vergel Porque nuestro campo es nuestro vergel Yo, somos, yo me somos, pregunto son, si este hombre Se, se, se patea la, Sé que las ciudades y los pueblos no se los patea Pero entiendo que los campos no se los patea no, no, Yo estoy ¿Cómo estaremos de, de, de Extraviados Desde el punto de vista legislativo Que anoche el Senado El Senado español sí, sí, sí. <risa> Aprobó Aprobó eh, un, um, eh, y envió ya para el Congreso de los Diputados una ley que le va a prohibir a las personas de pequeña estatura practicar la tauromaquia uh -huh. con lo que ha sido eso, una Pero, tradición de toda la vida joder, menos de cualquier platanito nació ha ha hace, hace unos a, cuantos años a sí. miles y millones no, no. de niños que se han divertido Además, con sabes? esos espectáculos sí, sí. mira, tú le puedes prohibir a las sí. personas de pequeña estatura les puedes prohibir que hagan cosas que estén al margen de la ley. Pero la tauromaquia es una actividad absolutamente legal, protegida por dos leyes en España y por la propia Constitución. O sea, ¿cómo te vas a dedicar a darle tiempo de legisladores, de senadores españoles, a ocuparte de algo que le cercena derechos y libertades a esas personas que han vivido toda la vida de eso? ¿no? O sea, estamos de verdad en manos de, de gente estamos, que, estamos que ha perdido ya. el norte, antes, ¿no? Antes, volviendo un poco a, a la senda que teníamos antes, a, que decía Luis que nosotros bueno, pues somos en función de lo que son nuestros acuíferos, lo que son nuestros recursos naturales, y claro, yo, yo me preguntaba si esta gente realmente... Sí. Mmm, Pasea por el campo, porque claro, ¿a poco que paséis por el campo? Yo, yo suelo ir bastante al campo, pero no me refiero al campo de paseo. ¿no? Pero, a ver, lo trabajo, lo trabajo. Al ¿eh? campo extremeño, vamos. Efectivamente, ¿no? y, lo, y he visto cómo están los trigales, he visto cómo están las cebadas, prácticamente están agostados, están esperando ya a las cosechadoras para, para, para que se lo lleven. ¿no? En algunos bueno. sitios donde, donde les pilló nacido o sembraron temprano, tiene grano, en otros no. en otros no, Yo donde, donde realmente veo el problema, porque. Porque al final yo tengo olivos y yo estoy mirando los olivos, está viendo y, y veo que que se están desarrollando bien, porque son olivos de secano, de los tradicionales, yo creo que donde está el problema es en los grandes olivares de intensivo. ¿no? Está claro. Vamos a hacer un, otro corte, otro instante de publicidad, y volvemos con dos argumentos. Hablaremos, por supuesto, de esa visita, que ya hemos apuntado en varias ocasiones en esta primera hora, del figura a, John Biden, no, a Joe Biden, no sabemos si a llevarle las pizzas, o a, o, a, o a... Bueno, es que he puesto un tuit, esto lo tengo que explicar, porque si no, Ahí hay, hay un diputado socialista, da igual el nombre. Pues, pues uno de estos que no conoce a nadie. El chaval parece joven por la foto, yo no tengo el gusto y está en edad de merecer porque todos los días pone alguna bobada, alguna bobada para que le lean los suyos, ¿no? Y mi querido amigo Daniel Lacalle. ...y director de Economics en, en esta casa... ...y, y responsable de, de Tresis... ...economista jefe de Tresis... ...y uno de los economistas más prestigiosos del mundo... ...pues es que no tiene piedad con él... ...es inmisericordia... ...entonces el tío cuelga algo así... ...Casares, para que se llama el, el, el Menda Este... Sí. ...cuelga algo así como... ...un nuevo eh. éxito de, de, de Pedro Sánchez Castejón... Le va, a re, le, va a, ...le va a recibir Joe Biden y tal... Eh, ...nunca antes en España... ...nunca un presidente del gobierno... No llegaba a decir esto, pero es que no recuerdo la literalidad. Lo insinuaba que, que, nunca, que, que nunca tú le has respondido tan bien, caro. Y entonces le dice a Daniel la calle, no, solamente fíjate, Aznar, Mariano Rajoy, tal, a Zapatero al final le dejaron... Zapatero, Zapatero también estuvo porque... Porque le dejaron yo, participar yo, en el desayuno de oración. Yo, yo, estaba, yo estaba en, en Washington en aquellos días y, sí. y sí, estuve casi presente sí, en la recepción. casi al final de su mandato, pero tal. No. Y entonces, y entonces decías esto Daniel, que Daniel es una persona muy educada en Twitter y yo a veces le digo, tienes una paciencia con, con los mugrosos y con los que van a por ti, tremenda. Bueno, en realidad le contestó el porque le vino bien. Y es verdad, dije, es verdad, nunca habíamos sido tan relevantes en, en el mundo. Y he puesto en mi tweet line personal, he puesto dos fotos. Una de Aznar, la de George Bush, hijo, con los pies encima de la mesa, que parecerá mejor o peor, pero ahí estábamos. Y otra, que es la famosa de, de, de, de, de este, Sánchez Castejón, creo que se llama, el presidente este nuestro, con, con, con la mascarilla persiguiendo a Biden por el pasillo y, y tal. Y luego he puesto otro de por debajo, por cierto, recordadle al que a Biden le gustan barbacoa y muy hechas. No sea que se le vaya a olvidar y la vayamos a cagar. Publicidad y volvemos para hablar de esto y de la última encuesta del CIS.